Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad que corresponde a la semana en que estamos desarrollando nuestra, nuestro curso específicamente en aquellos ámbitos, en aquellos temas que tienen que ver con esta revolución digital, como la hemos llamado en el curso, en el contexto de eh, la pandemia que estamos viviendo aún en buena parte del planeta y particularmente en Chile y que nos ha llamado la atención entre otras muchas eh, eh, entre otros muchos entre otras muchas vivencias la relevancia que ha tenido el dato referido a eh, los efectos de esta pandemia y cómo ellos han ido tomando relevancia precisamente aparentemente en la medida en que están siendo no siendo entregados con la suficiente transparencia a juzgar por eh, algunos miembros de la comunidad científica en Chile. Precisamente sobre ese tema y otros relacionados con datos y pandemia es que estamos aquí ya conectados. Hola, ¿cómo estás? Mercedes, hola, hola. con Mercedes López, actual profesora asociada de la Universidad de Chile, médico cirujano especialista en inmunología clínica y quien es doctora, además, en ciencias biomédicas. Eh, y ha tenido una trayectoria académica y de investigación muy destacada precisamente en el plano de la inmunología. Mercedes, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu esfuerzo y el saber que vas a compartir con nosotros durante esta entrevista. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Espero poder, eh, eh, por lo menos, eh, responder algunas consultas o, o dar alguna idea un poquito más global de lo que está pasando. Por lo general, estimada Mercedes, sensaciones, sentimientos, eh, de cavilaciones, reflexiones que te han movido a ti en, este, en estos casi dos meses ya, que llevamos con altos y bajos en la experiencia de la pandemia en Chile? Chupaya, es ¿eh? una primera vez que partimos así, <ríe> me han entrevistado otras veces, primera vez que partimos así, está, está bien, está bueno el desafío. A ver, eh, yo, yo creo que el primer aprendizaje que yo he tenido eh, de la pandemia eh, que enfrentamos es fundamentalmente que la pandemia es un fenómeno eh, multidimensional. Eh, el reducir este, este fenómeno, el reducir esto que nos está pasando solamente a una lista biomédica, eh, yo creo que es un error y, y lo vemos hoy día. El, el solamente mirar un aspecto eh, eh, económico o el aspecto biomédico de lo que significa para, para nosotros, para las personas, eh, la pandemia es reducir un fenómeno que es muchísimo más complejo y cuya solución, por lo tanto, es compleja, pero sería mucho más fácil si fuera abordada eh, eh, en su totalidad eh, y no como aspectos separados. Yo creo que esa es la primera reflexión. La, la segunda reflexión eh, creo que va en el, en, el, en el sentido de que el, el sistema, el, el modelo eh, mundial, pero en particular el modelo, el modelo chileno, el, modo, el modelo económico, social, cultural que tenemos, eh, es un modelo que ha demostrado su enorme fragilidad frente a la pandemia. Es un, es un modelo que, eh, que fue cuestionado profundamente el 18 de octubre, pero que posteriormente a eso eh, el cuestionamiento ha sido refrendado por las enormes debilidades que se han demostrado eh, en, este, en este proceso. Creo que, creo que el impacto que la pandemia ha tenido en Chile ha demostrado que este modelo tiene muy, un, un un, un, un colchón o, un, o un, una, una franja de resiliencia muy muy pequeña si no inexistente que por lo tanto nos deja eh, muy expuestos a los embates eh, de este tipo de fenómenos como eh, de los fenómenos de eh, cambio climático y otros entonces yo creo que eh, es, esto a mí me lleva a reflexionar de que es aún más necesario que iniciemos una conversación profunda sobre eh, el, el, eh, el, las claves que, eh, que tendrán que venir en el futuro para, para nuestro país, en, en torno y fundamentalmente eh, la discusión que vamos a tener en, en el proceso constituyente, ¿cierto? en la nueva constitución. Muchas gracias, Mercedes, por esa reflexión. Yo creo que con, este, con el tiempo que ha transcurrido, muchos y muchas ya estamos tomando algunas decisiones que, en algún momento, como tú decías bien, fueron eh, reflexiones que estaban sobre la teoría respecto a lo que tú has hablado muy bien de la precariedad del modelo para atender las necesidades de la población y hoy día, lamentablemente, a través de esta experiencia vamos comprobando que efectivamente lo que se decía para muchos teóricamente se está demostrando eh, en la práctica, ¿no? Esa precariedad claro. ha sido incapaz sí. de responder. Sí, yo incluso te, yo incluso te diría, o sea, el modelo económico, o el modelo, el modelo, porque este es un modelo de idea, no es solamente un modelo económico, ha demostrado no ser capaz de eh, sustentar o, o proteger a, a, a las personas, eh, sino a entender lo que es un humano. O sea, eh, ha, ha reducido lo que es lo humano eh, a tal nivel que se ha vuelto incapaz de entender lo que se requiere para proteger a la vida humana. Eh, entonces yo creo que ahí hay otro temazo enorme, eh, porque cuando uno, cuando uno escucha eh, y, y ve la, la, las medidas que se toman, cómo se toman, el discurso que se levanta frente a la tragedia, eh, uno, uno ahí le queda muy prístino, eh, que, han, que lo que han hecho es... es eh, unidimensión, tanto lo que es una persona, lo que es la vida humana, que, que, que entonces se han hecho incapaces de entender, de entender lo que, es, lo que debe ser protegido. Entonces yo creo que ahí hay un temazo muy grande que obviamente da para pa mucho, para una discusión bien profunda. Larga, creo. exacto, para una reflexión que invitamos, ¿cierto?, porque creo que... Dada la, lo inédito de esta experiencia para buena parte de las generaciones que estamos conviviendo actualmente en Chile y en el mundo, eh, no será eh, banal que una vez pasada la emergencia, la crisis, nos pongamos a pensar sobre esto, ¿no? ¿Qué significa y qué decisiones tenemos para adelante? ¿Tú estimas, eh, Mercedes, que se pudo haber evitado esto o...? más bien lo habíamos olvidado en el transcurso de nuestra vida humana, que convivimos permanentemente y amenazantemente con eh, este tipo de patógenos, con virus y otros, eh, y por lo tanto más bien estábamos desprevenidos en una especie de, de ¿cómo llamarlo?, una borrachera de bienestar que nos hacía olvidar que, ¿Hay mucha precariedad todavía en nuestra convivencia con el entorno, con la naturaleza? ¿O más bien, de lo que tú sabes, de los datos científicos que tienes y de tu saber, eh, ¿puede admitirse como plausible la, la teoría de la creación del virus? A ver, primero, yo creo que lo, lo primero que uno debería decir es que... Eh, el humano y la sociedad se enfrenta a un hoy día a, a, a que ha desarrollado una forma de interaccionar entre, entre nosotros y nosotros con el medio ambiente que obviamente tiene que ser revisada. O sea, obviamente eh, el, el desarrollo humano tiene que ser entendido de una, de una manera distinta, eh, eh, de una manera radicalmente distinta en el futuro. Efectivamente, nosotros teníamos ya algunas señales desde el mundo de la ciencia de que eh, podíamos enfrentar en, en, en un futuro muy cercano epidemias eh, con virus zoonóticos. Virus zoonóticos son los virus desde los animales hacia el humano. Eh, y eso se debe fundamentalmente, y esa frecuencia aumentada se debe fundamentalmente a que las personas estamos en contacto eh, con animales salvajes eh, mucho más frecuentemente, frente a, a, a la inducción de, de nosotros en, en, en sus ambientes, en los ambientes en que los animales eh, naturalmente viven, una, una introducción que, que en el fondo los tensiona eh, y, y hace que los ecosistemas cambien eh, con, nuestra, con nuestra intervención. Eh, y obviamente eso significa que eh, lo, nosotros tenemos obviamente más probabilidad de que un virus de ellos salte a nosotros y por lo tanto nos infecte. Eh, la creación del virus está absolutamente descartada, eh, se, se han estudiado, eh, hay una forma, eh, los virus cuando van eh, eh, distribuyéndose en la población uno puede ir siguiendo la historia del virus por las mutaciones que va acumulando, las mutaciones son alteraciones puntuales de su material genético eh, que son más altas en la medida que el virus se multiplica más y por lo tanto anda más en la población y uno puede ir hacia atrás con los virus que va testeando desde la primera infección hasta las últimas infecciones, y lo que se ha visto es que eh, eh, eh, se ha detectado la mutación del salto, digamos, el, el, el animal y el humano, y más o menos data de eh, los primeros días de diciembre, por, probablemente fue el primer el, el salto que se produjo entre el, el pangolín eh, y el humano. Así que sí, yo creo que está. los datos son bastante consistentes y bastante coherentes ya con el salto del de pangolín al humano en la ciudad de Wuhan. En la ciudad de Wuhan. Perfecto. Ahora, yo quisiera solamente comentar un punto más con respecto al desarrollo. Yo creo que nosotros tenemos que entender de que eh, el desarrollo humano es un desarrollo que eh, tiene que ser sustentable. Sustenta y hablo de desarrollo humano sustentable en el sentido de que nosotros podemos, eh, o sea, tenemos que, tenemos que tener una conversación entre los avances tecnológicos del conocimiento humano, que son la base, ¿cierto? Sí, de el, del... del del, uno, uno diría, uno, una de las cosas fundamentales del, de lo que nos hace nosotros, ¿cierto? La sociedad, el, el avance, y el medio ambiente. Esa es una conversación, o sea, no yo creo que no podemos pretender que vamos a ir a los bosques de nuevo con taparrabo para poder desarrollarnos eh, de manera eh, sustentable. La, la conversación es mucho más profunda y por lo tanto mucho más compleja. Eh, y yo creo que la tenemos que hacer y la podemos hacer, y este es un buen ¿Crees que esto le va a dar una nueva mirada, una, un nuevo enfoque? O debería, debería más bien, no, no podemos anticipar casi nada en lo humano, pero debería, eh, en, la, en este proceso que hemos llamado de globalización o de posmodernidad, dependiendo del enfoque, eh, eh, en la vida humana, en la organización social humana, ¿en qué sentido sería esperable un cambio, una modificación, en qué ámbitos específicamente, que nos permitiera, como tú dices muy bien, un desarrollo humano sustentable. Yo creo que lo primero que uno debería poner sobre la mesa es una discusión que hemos olvidado, que es una discusión antigua, y es la discusión de lo que consideramos como bien común. Yo creo que la pandemia lo que hace es centrar cómo existe una interdependencia eh, de nosotros con los otros, o sea, con la sociedad, cómo nosotros nos construimos y somos, no solamente desde el punto de vista biológico, sino que también histórico eh, y social, eh, cómo somos a partir de lo que eh, de las interrelaciones que tenemos con los otros y la sociedad. O sea, yo creo que la pandemia ha colocado en evidencia y ha puesto sobre la mesa que no estamos solos como nos quisieron hacer creer, que nosotros dependíamos nuestro éxito, nuestro futuro, de lo que nosotros solitos hiciéramos, sino que de repente nos damos cuenta de que no, que no es así, que, que nosotros no enfermemos depende de lo que haga el otro, que eh, si nosotros estamos bien depende de lo que el otro haga, y si el otro está bien nosotros vamos a estar bien, eso es lo primero. Pero además yo creo que hemos aprendido de que no solamente esta interdependencia está dada eh, Hacia, de los otros hacia los otros y de los otros hacia nosotros, sino que también de la sociedad con el medio en que habita. Con el medio en que habita no solamente entendido como el medio ambiente, sino que en las ciudades en las que las personas habitan, cómo habitan, dónde habitan, cómo se relacionan con su eh, medio ambiente, cómo se relacionan con el afuera de las ciudades, cómo es la organización dentro de las ciudades. ¿Y eh, cómo es su relación con la tecnología? ¿Cómo es su relación con la virtualidad? ¿Cómo es su relación con, con, con, con los, los mismos avances que nosotros hemos sido capaces y que nos permiten hoy día? Eh, que al estar confinados podemos aún estar eh, conectados socialmente. O sea, eh, era una discusión amplia, pero yo creo que es esa, el, el, el bien común, entendido como la interdependencia de nosotros como sociedad, y de la sociedad con su, con su medio ambiente y con su exterior. En ese contexto, Mercedes, eh, me llama la atención, eh, apelo a tu experiencia, a tu, eh, a tu saber en el plano eh, científico-inmunológico llama la atención, no solo a mí, sino a muchos de quienes están participando en el curso que han preguntado y algunas interrogantes que circulan socialmente, respecto a que habría uh, dos maneras básicas de combatir esto, ¿no? Y entonces, de combatir ya, la epidemia ya manifiesta. Una tenía que ver con esto que llamamos el... Uh, el, el, el recurso del rebaño, no la contaminación de rebaño, y otra que tiene tendría que ver con el, eh, la, la cuarentena, la, la separación social, ¿no? la distancia social. Hay ahí varias confusiones y eso te repercute en que las personas de pronto se sienten haciendo o teniendo que realizar acciones, como separarse de su familia, no salir de la casa, en fin pero en un mar de distintas vertientes, distintas opiniones, que incluso llegan, leía hace muy poco rato, algunas horas eh, atrás, que por ahí un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el Quijote, señala que tenemos que hacernos a la idea de que nos vamos a contagiar todos y todas eh, eh, y que por lo tanto eh, lo que deberíamos hacer francamente, estoy traduciendo más o menos lo, el sentido de su, porque es un tweet muy breve, eh, es abrir todo, salir todo, ir, volver al mol, es decir, la vida neoliberal llevada a su máxima expresión, a su salvaje expresión y además adicionada con que al contaminarnos todos, mucho mejor porque así toda, voy a ponerlo casi en caricatura, así todos los chilenos terminamos con anticuerpos respecto a este virus en particular, como asentarnos a esperar el otro. ¿no? Por eso lo caricaturizo un poco. Pero desde el punto de vista del saber científico y sobre todo para orientar a las personas y para que quienes participan en este curso también puedan transmitirlo a sus círculos, ¿De qué estamos hablando en ambos casos? Porque, francamente, el primer caso, el primer procedimiento, el rebaño, eh, parece atrevido, pero puede que tenga elementos científicos que podrían hacerlo. Lo otro es esto que hemos tenido nosotros en Chile, de una suerte de cuarentena dinámica, como se le ha llamado, y ahora, mientras grabamos esta entrevista, estamos a poco rato de iniciar, al menos en la región metropolitana, una cuarentena casi total. ¿Cómo podemos aclarar eso, insisto, en la mirada ciudadana, en la mirada del, de la persona que está ahora probablemente haciendo una fila en el supermercado para eh, abastecerse de lo que él supone que va a ser un momento complicado desde ese punto de vista, o ella, ¿no? Ok, voy a tratar, eh, la pregunta es re compleja, así que voy a partir por el inicio. ¿no? Siempre se debe partir por el inicio en tu casa. Ya, entonces. <risa> Gracias. Eh, ya, entonces, eh, a ver, cuando nosotros nos infectamos, ¿ya? Eh, por cualquier dicho, el que sea, lo que ocurre es que el organismo echa a andar, el cuerpo echa a andar un sistema que se llama el sistema inmune, eh, y el sistema inmune es muy complejo, y lo voy a simplificar en los anticuerpos. Los anticuerpos, cuando hablo de anticuerpos, realmente estoy hablando del sistema inmune, porque es muy complejo, hay muchas moléculas, muchas células. Entonces, cuando nosotros nos infectamos, di dicho eso, entonces voy a empezar a hablar de anticuerpos. Cuando nosotros nos infectamos, entonces nosotros producimos anticuerpos contra el virus. Y cuando nosotros producimos con anticuerpos contra el virus, en la mayor parte de los casos, el virus es eliminado. ¿Ok? Entonces, nosotros producimos anticuerpos, los anticuerpos eliminan el virus. En una segunda patita, eh, hay otro elemento que es importante para eh, la respuesta inmune, que es lo que conocemos como inmunidad protectora. Es decir, que estos anticuerpos que tú produces son útiles no solamente para eliminar el virus que te está infectando, sino que también para protegerte de una segunda infección con ese mismo virus. No son iguales dos cosas que son separadas una cosa es que tú logres producir anticuerpos para eliminar el virus que te está infectando en este momento y otra cosa es que tú seas capaz de producir anticuerpos que te protegen o que te protejan con un, contra una segunda venida del mismo virus son dos cosas separadas que no son lo mismo ¿ya? Eh, y de hecho muchas veces eh, eh, hay, hay, hay, hay casos por ejemplo en el mismo VIH en el que tú, produces virus, eh, perdón, que tú produces anticuerpos que no son capaces de eliminar virus y tampoco son capaces de protegerte contra la infección. Y tú tienes anticuerpos y puedes detectar anticuerpos. ¿Ok? Ya, dicho eso, cuidado, cuando se habla de inmunidad de rebaño o de grupo, estamos acuñando un término que se utiliza comúnmente para referirse a cómo funcionan las vacunas. Y digo esto porque eso hace una diferencia esencial entre la inmunidad de grupo que uno plantea cuando tiene vacuna disponible, de cuando no hay vacuna disponible. Cuando hay vacuna disponible lo que sucede es que cuando a ti te vacunan, eh, la respuesta esta de generar anticuerpos para que te protejan contra los virus, depende de que seas capaz de producirlos, y de que la vacuna no le haya pasado nada en el trayecto desde que la manufacturan hasta que te la colocan. Por lo tanto, sabemos, eso lo sabemos, que siempre hay un porcentaje de la población que aún siendo vacunada, no responde a la vacuna y por lo tanto no queda protegida. ¿Cuál es la gracia entonces? Que mientras más población se vacune, el virus disminuye en la población, porque los virus viven gracias a que nos infectan. Si hay menos susceptibles, es decir, si hay menos personas que tienen la posibilidad de infectarse porque están vacunadas, entonces la disminución del virus hace que las que la vacuna no resulta o no prende, entonces queden protegidas. Entonces la inmunidad de grupo en ese sentido es tremendamente solidaria, porque en el fondo lo que tú haces es que los que se vacunan y se protegen, protejan a través de su protección a nosotros. Perfecto. Cuando hablamos de inmunidad de grupo sin vacuna, estamos hablando de que aquellas personas susceptibles van a morir y van a enfermar gravemente. Se ha hecho creer en Chile, durante esta pandemia, que los grupos que son más susceptibles a la infección son los grupos que ya están enfermos o que por ser viejos, de alguna manera, pareciera más razonable que mueran, Si ¿Sí? Eso es lo que se nos ha dicho durante estos dos meses. Pero resulta que hay otras infecciones en las cuales los grupos susceptibles son los niños, los menores de un año. Es decir, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, eh, si el sarampión se deja a la inmunidad de grupo sin vacuna, los que van a morir van a ser los menores de un año, los niños menores de un año. ¿Ok? Entonces, el grupo, comillas, susceptible, cambia de acuerdo a la naturaleza del virus. Eh, entonces, el, el, el que nos dejemos contagiar a libre albedrío por la naturaleza del COVID-19, hace que la curva de contagios y la pendiente de contagios sea tan elevada que el porcentaje de personas que se infectan y que mueren va a ser muy alto. Alrededor del de 5% de las personas que se contagian hacen una enfermedad grave y potencialmente mortal. Por lo tanto, eh, y, y la única manera de manejar a esas personas es en unidades de paciente crítico. Si tú haces que las personas se contagien, la curva aumenta tan rápido que las unidades de paciente crítico se colapsan y, ese, el, y la letalidad en ese 5%, es decir, la cantidad de personas que van a morir de ese 5% que hace enfermedad grave es muchísimo más, más alta y es lo que vemos en Italia, eh, en España eh, y en Europa. El punto concreto entonces es que tenemos que prevenir... Tenemos que disminuir la velocidad de contagio de la población. Eh, y eso se ve en Santiago, se ve claramente. En Santiago nosotros tenemos hoy día una infección que está totalmente descontrolada y estamos a puertas del colapso de las unidades hospitalarias, puertas. Eh, y eso es obviamente porque no se hicieron las medidas de contención eh, necesarias y oportunas, ¿eh? porque no solamente hay que cuarentenar, sino que... La oportunidad en que se toma esa medida es súper importante. ¿Y por qué te lo digo? Porque los que hoy día están infectados, o sea, los, que hoy, los, los casos de hoy día, son los que van a hacer la enfermedad grave en 10 días más. Por lo tanto, la cuarentena de hoy día no va a impedir que los que ya están infectados enfermen. ¿Ya? Entonces las cuarentenas no solamente tienen que ser tomadas, no, son, no solamente tienen que ser una decisión que se tome, sino que además se tome oportunamente. Y, y con esto termino, para que se prevenga el contagio, uno tiene que prevenir que las personas salgan de sus domicilios. Y eh, la infección hoy día está concentrada en las zonas más pobres de la capital donde la vivienda es precaria y el porcentaje de hacinamiento también, y la pobreza es muy alta. Eh, pobreza que significa que si una persona no sale a trabajar en el día, no tiene para comer al siguiente. Por lo tanto, a mí me parece inaudito, inaudito, que la autoridad decrete cuarentena total sin tomar las medidas económicas suficientes y necesarias para que esas personas hagan la cuarentena mil pesos no con 60 mil pesos una familia ni una persona vive un mes no viven nomás eh, entonces cuando tú no le das la oportunidad a las personas de poder defender su vida la gente tiene que salir a comer tiene que salir a buscar su sustento eh, y después entonces lo que dice mira las personas son las irresponsables las personas son las que salen las personas son entonces las responsables de los números que tenemos. Cuando tú no has hecho, no has tomado las medidas que sabes que tienes que tomar, porque ya se han dicho en múltiples lugares, eh, que tienes que tomar para defender la vida. Y ahí volvemos de nuevo a la pregunta inicial. El problema es cuál es el foco. Si el foco es el bien común, las decisiones médicas, sociales y económicas que se tomen tienen ese foco. Si el foco es el bien de unos pocos privilegiados, eh, entonces las medidas son coherentes con eso. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos para la discusión que viene en el futuro es ¿cuál es el foco que han tenido las medidas que se han tomado y quiénes son los que la han tomado? Para que no se nos olvide en la discusión que tenemos eh, en, en, en octubre a partir de octubre de este año. Solo una puntualización o una aclaración que creo que es muy útil muy importante para quienes, quienes están siguiendo el curso e insisto para que ellos también y ellas sean eh, agentes de cambio, agentes de transmisión de saberes validados científicamente eh, en sus espacios, ¿no? Tú, eh, si no entendí mal, la afirmación fue que no, ha, no es del todo cierto que las personas mayores, lo que llamamos adulto mayor y las personas con enfermedades de base, repito lo que se ha dicho socialmente, eh, tipo diabetes, VIH u otras, eh, esas personas están más expuestas eh, y son más proclives a contraer el virus y eventualmente hacer una, una evolución grave que las puede llevar a morir a diferencia de por ejemplo, alguien sano, normal, de la, de la medianía de edad, 30, 40, 50 años. ¿Eso, eso es así? Ver, ¿Así tenemos que entenderlo? No, no, no eh, te lo aclaro al tiro, a ver. Te lo aclaro al tiro, a ver. Por favor. Todos podemos contagiar. Todos podemos contagiar. Desde, desde un niño pequeño, desde un recién nacido, hasta un hombre de 90 años. El problema es que la probabilidad de que tú hagas una enfermedad grave está asociada fundamentalmente a tres factores. El primero, efectivamente, es la edad. Mientras mayor es la persona, mayor probabilidad tiene de enfermar gravemente. Fíjate que no te estoy diciendo contagiarte, todos tenemos la misma probabilidad de contagiar, ¿ok? Si no estoy, haciendo, estoy diciendo la enfermedad grave. El segundo grupo de personas que tienen posibilidad de hacer enfermedad grave son aquellas que tienen lo que conocemos como síndrome metabólico, que es una triada de tres enfermedades, que son eh, diabetes, hipertensión arterial y obesidad, ¿ok? Y el tercer factor biológico que aparentemente está siendo importante en la gravedad es la carga viral. ¿Cuál es la carga viral? Es la cantidad de virus que aspiramos, ¿ya? Eh, en un momento dado. Eso se está viendo fundamentalmente en personal de salud, que no teniendo estos otros factores se enferma gravemente debido a que está expuesto a gran cantidad de virus. Dicho eso, cuando nosotros pensamos en estos tres factores biológicos y los asociamos a factores sociales y económicos, vemos lo siguiente, que estos tres factores están mucho más representados en las poblaciones más pobres de Santiago y de Chile. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Santiago y Chile concentra la obesidad, la hipertensión y la diabetes por la mala alimentación en los sectores más pobres de la capital y del país. Eh, la población mayor de, esa, de, de, de las zonas más pobres obviamente tiene una situación más precaria, basta con ver las pensiones que reciben. Fíjate que la mayor parte de las eh, viejitas, de las mujeres mayores, viven solas eh, eh, y dependen de su pensión, que en el caso de las mujeres es mucho más baja que incluso que los hombres. ¿ya? Y además se vive, cuando se vive en, en, en lugares, en viviendas, eh, que por la informalidad que hay en el arriendo eh, de los quintiles más pobres de la sociedad, son viviendas en condiciones muy paupérrimas eh, y eh, además eh, muy hacinadas en muchos casos, particularmente la población migrante. Entonces ahí tú tienes la, tienes la tormenta perfecta, tienes personas mayores precarizadas, mal alimentadas, tienes una población que tiene obesidad, hipertensión y diabetes porque no puede comprar comida más saludable como el sector alto y tercero tenéis viviendas muy hacinadas donde la carga viral que se está respirando es muy alta. Por lo tanto, es la tormenta perfecta para que la letalidad nos aumente muy rápidamente. La letalidad que hemos estado viendo en Chile es de las poblaciones ricas, que es por dónde ingresó el virus. El virus hasta ahora ha infectado fundamentalmente a las personas más ricas de la población y a mí me gustaría saber, del porcentaje de los 300 y tantos muertos que tenemos, cuáles cuál son y dónde están esas personas, cuál es su condición socioeconómica. Y me atrevería a decir que la mayoría de las personas eh, que han muerto, y eh, puedo equivocarme, espero que me digan que han equivocado, son personas pobres. Son personas justamente eh, de, las, de los sectores más, más pobres del, de la, del, de, del país. Eh, y eso te está hablando de cuál es el factor de riesgo más importante y por lo tanto de nuevo del foco donde deberían ir dirigidas las preocupaciones del Estado. Eh, es justamente la, el factor de riesgo principal es la pobreza. ...de enfermar grave, gravemente por COVID-19. Bueno, recién, Mercedes, que es el tema de los fallecidos... ...ha llamado mucho la atención desde el punto de vista del dato, ¿no? Del dato en comparación a otras poblaciones, otros lugares del mundo... ...en que más o menos es comparable desde el punto de vista... ...al menos eh, de número de habitantes, ¿no? En que hay más o menos la misma cantidad de contagiados... Y sin embargo, la curva de fallecimiento es mucho mayor, 10 veces a lo menos lo mayor. Estoy recordando en este momento que eh, uno de los eh, puntos de comparación era Suiza, nada menos, ¿no? Y allí se hablaba de que en Suiza hay uh, más o menos la misma cantidad de, con de contagiados que en Chile, eh, pero con eh, más de 2.000, si mal no recuerdo la cifra, de fallecidos. Entonces, bien raro sospechoso, como diría un recordado humorista, que acá haya solo 300, según el dato que hasta ahora manejo, 320, 321 fallecidos. ¿Te llama también a ti la atención o eso es algo que puede ser perfectamente ver, factible? O sea, esa es una, una preocupación, una preocupación constante, porque eh, la experiencia que se tiene en otros países que ha habido muchos subdiagnóstico. Eh, el, el fallecido, el, el, el, el, el número de fallecidos por COVID-19 es complejo porque eh, depende mucho de cómo tú lo definas eh, y depende mucho de, de dónde tú mides, de dónde saques tu dato y cómo lo saques, cuáles son las definiciones que se hagan de ese dato. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si tú miras eh, solamente a los pacientes COVID-19, que mueren en hospitales, tú, ten, tú tienes una población ahí. Si tú miras solamente a aquellos pacientes que mueren, independientemente si mueren en hospitales o en domicilio, que tienen una PCR positiva, tenés, oh, tienes otro dato ahí. Si tú haces, o haces la PCR, eh, de hecho, los pacientes que están muriendo en domicilio, la mayor parte no está teniendo PCR para saber si tiene COVID. Entonces tienes que mirar otra cosa. El caso de defunción, tendríamos que mirar entonces cuál es la causa de muerte y tendríamos que decir, mira, de esta fecha hasta, hasta tal fecha, las causas de muerte que sean estas, estas, estas, estas son sospechosas de COVID-19, vamos a ver que ese es el número, ese es el dato. Entonces, eh, el, el, el número de muertos, eh, acuérdate además que había una, una, una, una discusión hasta hace poco bien mañosa en con y por, COVID-19. Podríamos hacer un foro para decir por qué, eh, eh, por qué una y por qué no la otra. Y, y yo creo que van a salir opiniones eh, y, y digamos de un debate interesante, porque no es una decisión tan clara separar por y con COVID-19. Eh, por lo tanto, yo creo que está, muy, está, está por verse el número la letalidad chilena. Eh, a mí me parece que eh, sin entrar a teorías y ya de que están ocultando eh, eh, los datos, yo creo que nosotros estamos recién la infección. Parece, nosotros estamos recién iniciando el pic de infección. Estamos recién en el primer tercio probablemente, y por lo tanto la letalidad que tenemos es la letalidad que estaba concentrada en el primer grupo de infectados, que como ya lo dije por su naturaleza eh, por su naturaleza biológica, por su por, por la forma en cómo entró el virus eh, y porque está con condiciones económicas y sociales mu muchísimo más que el resto de la población, eh, eso podría ser una de las cosas que pudiera explicar esto. Pero efectivamente hay una duda razonable de por qué hay un gap entre la letalidad nuestra y la que se observa en otros países. En ese mismo sentido, eh, lo que tú aludías antes sobre el tratamiento social, si así le podemos llamar, a las medidas que se van tomando, eh, resulta también eh, muy, muy discutible, ¿no? ¿Cómo se explica epidemiológicamente ¿no? eh, que un gobierno o una autoridad tome decisiones como las que tú comentabas y como las que estamos viviendo, de hecho, a puertas de una cuarentena virtualmente total de una región y nada menos que de la región metropolitana, que en un país centralista como el nuestro eh, implica, tiene un peso cuantitativo y cualitativo muy relevante. Eh, con ¿Cómo se compatibiliza eso con el hecho de que eh, en el mejor de los casos una persona va a recibir, lo vamos a traducir más o menos en dólares para todos los eh, amigas y amigos participantes que podrían no ser chilenos. Tú ya hablaste de que en Chile eso significa más o menos 60, 65 mil pesos chilenos, para los que no lo son, eso es más o menos del orden de los 70, 80 dólares, ¿no? Para empezar, porque además, en otra decisión que uno no entiende, ese monto va decreciendo mes a mes, ¿no? Entonces... Uno se pregunta, ahí hay un dato puramente político-económico y una decisión, por lo tanto, donde el mundo científico, los expertos, las expertas, como es el caso tuyo, esta suerte de mesa de la que se ha hablado, que está asesorando eh, directamente las decisiones sobre el COVID, no tiene otra influencia que la de dar una información científica y hasta ahí llegamos. ¿No hay una, una estructura epidemiológica chilena que, que determine un cierto protocolo o efectivamente, y para decirlo muy en bruto, estamos improvisando a cada paso? Más allá, claro, de que el virus es una realidad nueva, pero el, el, el, el, el contami la contaminación, la infección, no lo es desde el punto de vista epidemiológico. Hay una larga historia de pandemia y epidemia en la historia del ser humano, ¿no? A ver, yo, yo lo he dicho otras veces, a pesar de que desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ambos ministros han insistido que existe una estrategia clara y definida para combatir la epidemia, a mí siempre esa estrategia nadie me la ha explicado claramente y por lo tanto yo ando eh, con los hechos, con, lo, con, con las factas, que está dando vuelta por ahí a pensar de que esa estrategia no existe. Efectivamente, eso es lo primero. Yo creo que no existe una estrategia coherente. Coherente es una estrategia armada, completa, un plan, un proyecto. Yo creo que existen ideas, algunas de las cuales se implementaron bien, y otras que no se implementaron bien. Y el problema es que en una pandemia, que es una cosa, partimos diciendo que es un fenómeno complejo, eh, no basta con implementar algunas cosas bien y otras mal, porque el resultado puede ser peor. Eh, el Transantiago yo creo que es el mejor ejemplo de, de que algunas cosas pueden hacerse bien y si otras se, otras se hacen mal, el resultado puede ser incluso peor. Eh, entonces, yo creo, ahí hay una cosa que es fundamental. a, a mí A mí... Me parece que esa estrategia no existe, a pesar de lo que se ha dicho en innumerables ocasiones. Lo segundo, yo creo que hay un problema, ahora, ¿por qué se ha hecho así? ¿Por qué no se ha hecho de otra manera? ¿Por qué aparentemente el del bien común no está? Eso no es algo que hay que preguntarme a mí, yo creo que hay que preguntarle al gobierno. El gobierno es el, que el, el, el, el, el la autoridad hoy día y por lo tanto ellos son los que tienen que responder a esa pregunta, yo, yo no lo sé, especular acá, pero me parece que ellos, como autoridad, son los responsables de responder esa pregunta. Ahora, con respecto a lo otro, con respecto a los expertos, con respecto a la epidemiología, ahí hay una cosa, ¿por qué? Porque Chile, históricamente, ha respondido bien a las pandemias. Históricamente ha sido capaz de responder bien a las pandemias porque nosotros fuimos capaces de construir un sistema público de salud, con todas las deficiencias del caso y a pesar de que ha tratado de ser destruido de múltiples maneras y formas, eh, ese sistema de salud pública ha seguido siendo la columna vertebral y hoy día creo que sobre sus hombros está descansando de bueno lo que nos ha pasado. ¿Ya? O sea, si hay algo bueno que ha pasado, me parece que no hay que agradecer al ministro Mañalich, sino que a los trabajadores de la salud que están en todo el país tratando de mantener esto, esto eh, controlado, primero ¿Ya? Eh, lo segundo, creo yo es que, dicho eso entonces yo creo que aquí se han cometido varios errores, el primer error que no es culpa de este gobierno sino que parte antes es que se, separó redes se separaron redes de la vigilancia, se vigilancia, se vigilancia se epidemiológica antes del 90 y tanto, las redes sociales, que en el sistema público de salud son muy ricas, llegan a cada territorio y a cada unidad a través de los consultorios, tenía asociada la vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, en el consultorio es donde se hacía la vigilancia de los casos y los contactos. ¿Por qué esto es importante? Porque no es el consultorio conocen a su gente, conocen a su población asignada, saben cómo son los barrios, saben cómo son las comunidades, saben, saben cuáles son los factores de riesgo, saben cuáles son los eh, hogares de ancianos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando Eso eso, es el primer error. El segundo error, que como eso está separado, y ahora ya partimos en las estrategias del MinSAL, o la no estrategia del MinSAL, se toma una hospitalaria, para, la, ...para entender la pandemia y para enfrentar la pandemia. Tal como tiene la lógica privada. La lógica del sistema público de salud no es hospitalaria. La lógica es se asienta en el trabajo de los consultorios, en atención primaria. La lógica de la atención privada es ir a la clínica eh, a atenderse. No tienen consultorios, tienen otra. Entonces la lógica que se emplea es la lógica de la atención de salud privada porque justamente las personas que estaban tomando las decisiones o están tomando las decisiones, mayoritariamente, si no todos, se atienden en el sector privado de salud, que atiende al 20% o menos de la población, por lo tanto, es un sector súper minoritario. Tomar la visión de ese sector minoritario es un error garrafal cuando vemos que la mayor parte de el, el, el, el, las personas se atienden en el sistema público. La tercera cosa es que las decisiones, la tomaron expertos académicos, que si bien yo creo que es súper necesario que los expertos estén, la, la academia esté presente, yo defiendo eso, les faltó calle, le faltó esta mirada de epidemiología de campo, le faltó decir, mira, tenemos este problema. ¿Y cómo se nota eso en la comunicación de riesgo del, de, del Ministerio, de la Autoridad Sanitaria? No existe una comunicación de riesgo. No existe un plan de educación a la población para enfrentar el virus. Todo se basa en que a las 11 de la mañana la autoridad sanitaria nos da una lista de los casos, nos dice cuántos muertos hay, nos habla de cómo está la infección en el extranjero y nos dice que la población está siendo irresponsable porque está saliendo. Eso no es una comunicación de riesgo y eso no es educación a la población. Entonces, al comité de expertos, a la mesa covid social, a, a todos les faltó la mirada del epidemiólogo de campo, del profesional de la salud, del trabajador de la salud, que está abajo entendiendo lo que está pasando en los territorios con el virus, más aún tomando en cuenta que el virus se comporta distinto por las condiciones económicas, culturales, sociales ideológicas de las personas a las cuales está infectando en los distintos territorios. Entonces, diría que esos es, eh, son es los principales tres factores que se potencian por una mirada, que se potencian exponencialmente, y ya eh, eh, lo vemos en la región metropolitana, la y economicista del región. Eh, eh, donde el bien común está puesto, el foco del bien común no existe y existe el foco en otro, difuso de bien común. Eh, eh, efectivamente, eh, Mercedes, lo que uno tenía como, como impresión desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente en, este, en esto que tú has descrito muy bien, que es exactamente, si uno se se detiene en ellos exactamente la estructura, por ejemplo, la estructura comunicacional que hoy están teniendo casi como un formato tipo eh, las, los programas informativos, particularmente en la televisión abierta, no que llega a prácticamente el 100% de la población. ¿no? Tenemos una comunicación de parte de la, de la autoridad ministerial, esta suerte de cadena nacional que ya se ha impuesto... A eso de media mañana, posteriormente tenemos algunas revisiones de casos particulares, muy dramáticos, algunos muy en la, en la mirada de Teletón, ¿no? Muy en, la, en el reportaje de Teletón. ¿eh? Eh, cuanto más lacrimógeno, mejor. ¿eh? Eh, y por lo tanto, y si podemos poner ahí a migrantes, a personas con muy vulnerables, tanto mejor. Y finalmente tenemos la mirada del mundo, ¿no? el mundo que particularmente ni siquiera es Latinoamérica, que uno pudiera esperar mucho más respecto de lo que está ocurriendo en los países cercanos, particularmente con Brasil, en como, que se toma como una anécdota lo que hace su presidente, eh, pero no, no se reflexiona respecto de lo que hay en la profundidad de eso, que es lo que tú decías, ¿verdad?, ahí hay, una, hay un comportamiento claramente, a mi juicio y de acuerdo a lo que tú has señalado, que ha optado porque mueran los que tengan que morir, ¿no te parece? Sí, yo, creo que, yo creo que se tiene una mirada, Yo, yo, lo que yo he visto, por lo menos lo que yo he sentido, es que hay en el gobierno hay un doble espíritu en todo caso, yo creo que en el gobierno hay un espíritu que obviamente está insistiendo en, en, en, en que tienen que morir, ayer se escuchaban a una, escuchaba yo ayer a una diputada de la República eh, diciendo algo así como que no queremos que, que, la, que la gente le apoye el Estado, porque tiene que salir a buscar empleo y ¿qué empleo? O sea no, no, o sea, no entendiendo absolutamente nada. Yo creo que hay un grupo entre ellos esas personas que no entienden nada de nada y que obviamente lo que quieren es tener, eh, los privilegios de unos pocos y no, no le importa, o sea, por lo por las mismas declaraciones que hacen yo no, no, ahí yo, yo los lo leo no importa un carajo pero eh, yo creo que sí hay personas en el gobierno que tienen otra visión yo creo que hay ahí uno se nota se nota, yo hay un, se nota que hay se que hay un roce ahí eh, atención pero finalmente lamentable que hay una tensión lamentablemente lo que nos importa a las personas a los, a los profesionales de la salud a los trabajadores de la salud a las personas que están en la calle es que finalmente, tensión más, tensión menos, eh, la participación de nosotros, de la gente, de la, de la gallada, de, de los que realmente estamos en, en las calles, de los que realmente estamos en nuestras casas, de, de, del perraje, lo voy a decir así, no existe. Sí. Es un debate que se hace en las alturas, eh, con sus tensiones, con su forma de ver la vida, eh, y totalmente alejada de la realidad que estamos viviendo a esta altura la mayor parte de, de, de las personas, la gran mayor parte de las personas eh, y ahí hay un segundo tema que hay que, hay que yo creo, para pa el futuro tomar, o sea, cómo nosotros los, los ciudadanos, la, la gente común y silvestre tiene algo que decir tiene algo que decir sobre su propia vida ¿sí? <ríe> no, no es menor, no es menor eh, sobre la vida de, de, de la sociedad y etcétera y, eh, Mercedes, ya para ir cerrando, en la Universidad Abierta de Recoleta nos parece que el saber por el saber hoy día mm, no tiene mucho sentido si no es porque ese saber que tú vas construyendo en nuestros cursos, en nuestras actividades... Eh, te permite también operar una reflexión sobre la, la realidad que, idealmente, ojalá también te permita cambiar, transformar, mejorar, evidentemente, la vida en la que tú te encuentras mmm, social, personal, profesional, en fin. Eh, desde ese punto de vista y pensando en esas personas, porque esto lo asocio mucho yo a, a lo que decíamos en otro curso, Tenía que ver con esta especie de obsesión que surgió cuando ya no se podían dar clases presenciales y entonces había que trasladar todo a lo digital, ¿no? como si esto fuera automático y como si la señora, como vimos un caso ahí debajo de Mena en Puente Alto, la familia de Bajos de Mena, en Puente Alto, pudiera efectivamente tener esa comodidad de recibir, de pagar, de tener una instalación de internet que le permita a ella, a su familia, a sus hijos, eh, continuar como si nada pasara, como si el colegio se pudiera tra transferir a esa pantalla. ¿no? Aquí me parece algo semejante y por lo tanto... Eh, si bien no soy amigo de las recetas, del, del, del qué hacer, porque cada uno, como tú decías bien, tiene una realidad con la que dialoga y en la que debe moverse, eh, ¿qué hacemos o qué le decimos desde la ciencia, desde la epidemiología, desde la epidemiología con calle, como decías tú? Eh, eh, a la población, a los que están siguiendo este curso, pero también a los que se contactan con ellos. Eh, ¿Qué hacemos? Seguimos las instrucciones, nos encuarentenamos, eh, generamos conversa social en, en nuestros círculos. Cuando digo conversa social, quiero decir, por supuesto, la conversa que podamos hacer a través de los medios electrónicos. Eh, ¿Cómo nos orienta una persona con la experiencia, con el saber, con todo el bagaje... De esta epidemiología que no solamente se queda en el laboratorio o en el análisis de escritorio? Chuta, yo creo que, yo, a ver, primero, yo creo que lo que voy a decir probablemente sale de la discusión de todo el mundo, porque yo creo que es la lógica misma. Primero, eh, tenemos que hacer eh, confinamiento físico, lamentablemente. La, las cifras de la región metropolitana son escandalosas. Eh, y eh, si no logramos parar o detener o elentecer el colapso de los servicios de salud, vamos a tener un problema mayor, y vamos a tener un problema mayor donde lo van a pagar los que siempre lo han pagado en Chile históricamente, que son los pobres. En ese sentido, entonces, yo creo que tenemos necesariamente que hacer confinamiento físico. Eh, y en eso nos viene un segundo desafío, y es como dentro de ese confinamiento físico nosotros somos capaces de a través de la virtualidad y a través eh, del esfuerzo territorial y comunitario, logramos generar redes, construir redes, construir tejido social que nos permita ser solidarios eh, y apoyar a que las familias puedan realizar ese confinamiento de la mejor manera posible en ausencia de los apoyos que deberían existir. Yo creo que ahí es fundamental, es un aprendizaje que vamos a tener. El 18 de octubre nosotros tuvimos un aprendizaje, tuvimos un aprendizaje enorme. El 18 de octubre para nosotros, para los chilenos, yo no yo, yo, yo, tengo problemas, eh, yo creo que el, el 18 de octubre para nosotros significó fundamentalmente volver a encontrarnos, eh, volver a, a entender que somos una, un, una sociedad, eh, y que somos capaces de que, que lo, que lo que nos pasa a unos conecta con lo que le pasa a otro hoy día el desafío que tenemos enorme es que superemos el confinamiento físico eh, y logremos generar redes solidarias eh, que nos permitan mirar a los otros y entendernos como un colectivo yo creo que si nosotros somos capaces de hacer esa transición vamos a estar aún mejor posicionados para enfrentar la discusión enorme que se nos viene, y es cómo nosotros construimos un nuevo país, un nuevo Chile, en el fondo. Suena así como rimbombante, ¿no? Pero, pero yo creo que es súper, súper, eh, súper importante eso. Entonces, el, el llamado, yo creo, es eh, a no desesperarnos, incluida, eh, y a generar estas redes, estas, tratar de generar estos lazos, que menos mal que tenemos la virtualidad, hay que aprovecharla, yo, yo no, no soy muy fan de no de no tener contacto corporal, la presencia para mí es súper importante, pero eh, creo que en esta circunstancia la virtualidad, esto, eh, nos apoya y nos ayuda y tenemos que aprender a usarla para poder eh, generar estas redes. Eh, lo que hagamos va a depender de nosotros, de, de, de, de, de la gente, de, de, de los que estamos acá en las casas, en, en las poblaciones, en, en todas partes. Te este, queremos agradecer una vez más en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta tu participación, tu tiempo, tu saber, por cierto, y sobre todo esta capacidad de, como buena docente además, de explicarnos con tanta claridad el funcionamiento, desde el funcionamiento del virus pasando por la pandemia hasta esta última reflexión que efectivamente, ¿no?, la, el confinamiento no tiene que significar que nos aislemos sino muy por el contrario pensar también que con 75 dólares, en el mejor de los casos, si caes tú en la situación que te permita tenerlos eh, de parte del Estado, no vas a poder de ninguna manera sostener una, un confinamiento en, pre, en condiciones humanas. Por lo tanto, ahí la solidaridad que podamos hacer Uh, el, esto una especie de delivery popular ¿no? donde porque se ha acudido también a eso pero claramente no es algo que esté al acceso de las personas que como tú decías tienen que trabajar diariamente para obtener su sustento entonces ahí la solidaridad parece ser una vez más la lección que nos deja esta situación y una lección que tenemos que aplicar ahora por aquellos y aquellas que no pueden vivir sino con el ingreso cotidiano. Así que muchas gracias eh, Mercedes, cuídate mucho y desde ya te dejamos invitada para otras actividades que estamos realizando permanentemente en la Universidad Abierta de Recoleta, como este curso y otras actividades. Yo, yo, yo Nuevamente, muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad de, de Recoleta, yo creo que es una, una iniciativa hay muy importante, yo, yo yo creo que realmente yo los felicito eh, ha sido una o sea, eh, uno nota ahí como ciertas iniciativas cambian, cierto, hay un antes y un después, eh, cuando cierta iniciativa así que felicitarlo tengo un curso la Asociación de Académicos de la Facultad de Medicina de la Chile, va a hacer un curso también así que ahí estoy participando, así que vamos a, vamos a estar ahí con ustedes bien Mercedes, gracias Y con ustedes, amigas, amigos, participantes en este curso de Revolución Digital, Datos y Pandemias, nos seguimos encontrando con otros y otras interesantes eh, personas, conocedores, profesionales, científicos, que nos permiten entender mejor la realidad, pero fundamentalmente nos permiten eh, encontrar orientaciones, reflexiones para la transformación. Y si hay algo que es muy relevante en, esta, en este contexto que vivimos, como nos ha señalado Mercedes, es eh, hacernos cargo de un esfuerzo comunitario, particularmente por aquellos y aquellas que no están en condiciones de, eh, como buena parte de nosotros, eh, vivir una cuarentena relativamente tranquila, eh, y en cambio tienen que estar permanentemente en riesgo. Les invito entonces a revisar con tranquilidad, con cuidado, lo que nos ha eh, contado, lo que nos ha informado, lo que nos ha orientado Mercedes, porque me parece muy importante para los fines, no solo de este curso, sino en el sentido del proyecto educativo de la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias, muchas gracias por la atención y seguimos adelante. Les deseo siempre lo mejor.